Bueno, antes de empezar con el vídeo quiero hacer un pequeño paréntesis diciendo que bueno eh, este vídeo está grabado en el servidor de un youtuber de hecho latino o algo así, creo que de por ahí, de, de lo que viene de Sudamérica Suramérica y bueno, es un servidor un poco de mierda porque eh, los admins eh, pues son un poco tontas la verdad no os vamos a engañar eh, también decir que bueno había caída de bala no había que kill se nos servidor un poco fuera de lo que de lo que a mí me gusta no entonces bueno eh, la verdad es que para lo que bueno para lo que yo me esperaba no estuvo tan mal más que nada porque había bastante pvp la gente era mala eh, y bueno pues maté bastante hasta que bueno hasta que llegó el admin y, y cerró y cerró el servidor bueno ya vosotros lo, lo veréis a continuación y bueno también quiero enseñaros una cosa vale eh, que es esto es eh, un cosmético que he creado para la workshop vale aquí lo estáis viendo eh, que bueno pues lo he querido subir a la curate workshop y os voy a dejar en la descripción eh, lo que viene siendo el link para que eh, os paséis y bueno si os gusta lo que es el cosmético tiene un vest una una capa la las gafas estas que ya enseñé que hay gente que me ha dicho que le gusta bastante las gafas estas también las he puesto y bueno el top y los pantalones si os gusta pues eh, ya sabéis eh, meteros en la descripción eh, darle a lo que viene siendo al link que está ahí y votáis para que bueno para que a lo mejor si mucha gente lo apoya Nelson lo suba a la curate workshop y podáis tener esto en el juego como si fuera pues un cosmético normal como si fuera un cosmético cualquiera así que nada, no mucho más os dejo con el vídeo oh, suéltame, suéltame, una maple ¿no? tú, pronto oh, oh, oh, una maple stroke. El... vale, veo vale, veo una que da ahí cuidado cuerpo muerto Lleva mocha. No le entran las balas, Ahora todo encaja. Muerto. Me tengo que salir. Oye. Se me ha bugueado. Se veo to a todos quietos. Y aquí fuera del grupo. ¿Qué, ¿Qué hace, y yo? Y yo Aquí hay mucha gente, ellos ¿Pero qué hace? Que se me ha bugueado. ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¡Ehhhh! ¡Vivan los Nakers! Vamos, Nuggets no Eh, no, me mata, me mata, me mata. Uff, está quieto y todo, ¿sabes? Es que es muy chungo, hijo. No, no me gusta el modo normal, nada. Nada. ¿Dónde está pasando? Asterio, weh. Guau. Bueno. mola más. Uy. Creo que me he cargado a uno. Uno muertos muerto. ¿Lo han matado? Bien. Viene uno. Muerte, ¿sabes? Que me ha quiqueado. Viene otro, ellos. ¿eh? Es Viene que el airdrop, yo, eh. Vale, vale, tú también. Y uno aquí detrás del. Ya. Hey, ahí está, ahí está. Mocha, cuerpo. Claro, por la kill. Por ejemplo, ahí. ¿eh? Sí, me da misa. ¿sí? Alto hack. Y pone... Alto hack. Dos tiros y me mata ese. ¿Y? ¿Y? ¿Pero qué hace? Sí, yo, ¿Pero qué hace? ¿Tepeándote? ¿Verdad? Oye, tú, tú. El guante este yo dime. De, de las manos? ¿Qué sé yo? Mira, escúchame. Si te estoy haciendo barres y abajo en tu pantalla salen unos... unas letras, ¿sí? ¿no? No sé qué será. Se llama player kill Se llama esto de la no, MAPLE, que son las kills que, que tengo. Mira, me voy a cambiar de, de sí. display sí. para, para sí. hacer zoom. Parece, por, por mira, eso, mira, mira. normalmente no eso aparece, aparece arriba, por eso, como te digo. No, no, sale abajo. A mí ah, también me sale abajo. Hazme spray, mira. Hazlo otra vez. Vas a ver. Se ha no, no está baneado. Se está cayendo el server. ¿Qué? Se ha caído el server. Vale, bien. Me están llamando hacker por la cara, tío. No puedes. Hay una glitches aquí en el puente. Ahora lo miramos. Escúchame, seguro que han hecho vaca. ¿Cuánto te apuestas? <risa> En serio, tío. Estoy visto normal.